Residentes en la calle Pilar Taveras del sector Santa Ana de este municipio denunciaron la situación que viven ante la falta del servicio de agua potable. El agua aquí esta semana, andando, no, la semana entera sin una gota de agua, la semana entera, entonces el problema está que si uno le, le, le pregunta a Ibai Bulero, le da una mala contesta, si a la mujer la manda a bañarse, así que no hay manera de que uno pueda hablar con él, Ese es el problema, si uno hablara con él, las cosas fueron buenas, pero que no habla con la gente. Yo tengo la internas vacía, hay que estar comprando camiones de agua como cuatro semanas, tres, que no llega. Comprando agua y dándole a los vecinos. El que compre tiene una internas, le da a los vecinos. Hacen un llamado al Instituto de Agua Potap y Alcantarillado Inapa a resolver la problemática. No, el problema del agua aquí. Oye, yo antes era barbulero aquí. Y yo amanecía para dar el servicio completo, al barrio completo, a la villina, la ceniza, todo el barrio completo. Y había menos agua que ahora y nadie tenía queja Por ahora el supuesto valvulero que hay, que lo puso el PLD, él tiene él un edificio ahí en la Pilar Tavera y él mantiene el edificio todo el tiempo con agua y la vecindad, el, el área completa no le da agua, solamente pone el agua para él. Cuando el agua baja con mucha presión, me llega a la gente por aquí por una hora, media hora le llega. Pero todo el mundo está grito, solamente el agua desde el jueves, desde ayer, desde ayer jueves tiene el agua para él. Y hasta el lunes, hasta que la pone el ingeniero. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.